su escuadra, su lápiz, su tabla, debe trabajar No tiene tiempo para ir a la iglesia, trabaja de noche, no puede ni orar ¿Por qué no vienes al culto, mi hermano? Como buen cristiano, no puedes faltar Sabe Dios, mis contratos son grandes, responde a los hombres, no puedo fallar. De Dios Mis contratos son grandes Responde a los hombres No puedo fallar Sigue, sigue trabajando No te preocupes Mi hermano en congregar Si el Señor viene esta hora Trabajando te vas a quedar El trabajo que tú haces impedir, busca el reino de los cielos, si con Cristo tú te quieres ir. Escucha hermano, si eres ingeniero, tal vez carpintero, mecánico, pintor O albañil, maestro, contratista, chofer, zapatero o agricultor O tal vez eres doctor, periodista, un buen secretario o un contador Nunca permitas que el trabajo te ataque a servir a Cristo tu fiel salvador